Hola me bueno estamos con un novio para el canal Estamos en, bueno, en TNT Tag Y el problema es que hay mucha gente y no encuentro a Black Show ah, hola, hola, ¿dónde estás? Ah, oiga ahí, está la TNT a ver, a ver. Acá está, acá está, acá está, acá está. Uh, uh, uh. Se la quiere pasar. Se la pasó uno. Uh, a ver, se vamos. Tiró, vamos, se vamos, tiró. vamos, se tiro, se tiro, se tiro. A ver, a ver, a ver. ¡Hala, a ver. hola, hola! Ahí está, está ahí está. Está subiendo. Claro, está subiendo. Ok, ahí está. Ahí está. Ver, hola, hola. Hola, ya, dos, ya saludos, estoy dos, dos, hola, hola. No, no, no. Ah. Creo que te va a pasar, ¿ah? ¿eh? No, no, no sé. Me la quiere pasar a mí. No me digas. Me quieren pasar a mí. Hay, hay uno mí. que se llama pa pandemia COVID-19. <risa> me la quieren pasar a mí. ¿no? Ay no, quedan 20 segundos. Creo que me confío demasiado. No, no, no <risa> tengo que. Corre, corre, corre, corre, corre, corre. ¿Cómo que hija, que no sé. A ver, hay que hay que chis, chis, chis, chis, chis, chismos en los comentarios. ¿Qué hacker? No, Main no. Craft? Sí, es me pero no la quieren pasar. Me la quiere pasar, ayuda, ayuda, ayuda. Corre, corre, pues. ¿Qué? ¿Quieres que me voy a sacrificar también? No, sí, no, no, sí, no, no, no, no, te no, me, no te quedes ahí. No te quedes ahí, ya estoy. No, cuidado. Vamos. Bien, ya a ver. ¿Ahora uh, quién no va a tener? La tienes, la tienes. La tengo, la tengo, ja. la tengo. No me la pasas, uh, no me la pasas. Oye, pero mira, te has asomado por acá. Hay mucha gente, ¿la ves? ¿Dónde? Mira, mira, asoma. Ahí. Ajá, sí, te asomas. A ver. ¡No! ¡Imposible, imposible! ¡No puede ser posible! No. Ah, ah, ah, ah. No, no, no, no, no, no puedo pasarme esto. Tengo que ir, voy a, voy a pasársela nuevamente a Black Shoe. Eh, Retirada! ¿Dónde estás? Ah, ¡No puede ser! Te pillo, te pillo, te pillo. ¡No! Te pillo, te pillo, te pillo, te pillo. Te pillo, vamos, vamos, vamos, vamos. ¿Dónde estás? A ver, creo que estás arriba, voy eh, a las escaleras. Eh, eh, no, no, no, no, sí, estoy arriba, estoy arriba. ¿Sí? Sí, sí, sí, estoy, estoy muy arriba. Ah, a, arriba del todo. Arriba del todo. ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡Ja! ¡Tómala, tómala, tómala, tómala, tómala, toma eso no no no no, no, no, no, no, no. ¿dónde estás? Uh, no te me vas. Toma. ¡No! ¡Eso es! ¡Tómala! tómala. No, ¡No, no, no! Ahora sí, corre, en serio. ¡Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre! Que no me pillen, que lo no me pillen. Ah, me lo quiere pasar. Que no te lo pase, que ¡Oh! no te lo pase. Olita, señorito, eh, se llama Willy Cop, revinta, listo. Y ha explotado. Para empezar, ah, esto es tú. Sí, acá soy yo. No, no lo sé, en el TNT. ¿Y qué se ríe? A ver. Voy a, voy a ahí ponerle, presumir con mi baile. ¿Eh? Ahí vamos, vamos bailando alrededor de todos, así. No, mira. no, no, ¿sabes? Uh! Yo tengo un baile mucho más movilizo, y uno más práctico, y el mejor a todo. A ver. No, no, no. Pero ojo, la tiene, la tiene Es el que... el que decía de que era un hacker Ok, no tengo un alternante, voy a subir mejor, acá no hay nadie eh, también voy a subir, voy a subir Quedan 16 mm. Ok, vamos a seguir, vamos... ¡No, que sale el teniente. No, no, no, corre, corre, corre, corre Está abajo, está estaba... ¡Me la pasó! ¡Me la pasó! ¡No puede ser posible! Voy a corre. subir, voy a subir Voy a subir, voy a subir, voy a corre. A subir. Corre. Uh, subo, sube, sube, sube, sube. Vamos, vamos, vamos, vamos. ¡Ay, no! Subimos, subimos. Eso es. Así se hace. Eso sí se puede. Ah, ahí está. A ver, ¿dónde? No, hay, acá hay mucha gente. No, no, no acá, pásesela a ella. Ahí, a ella. Ahí. la Sí. Rápido, rápido, rápido. No. Ya, ya, no se mueve. No, no, sí se mueve. sí se mueve. No, pandemia coronavirus. Se fueron, Bien. se fueron, se fueron, se fueron. Se, fueron, se, fueron. se, se escaparon. Estupendo. Uh. Perfecto. No. Te rato que vayas con el tiroteo. No, no es broma. Sí. A que no haces el, el salto del slime. A ver, a ver, a ver. 3, 2, 1. ¡Epa! ¡Uy! ¿Se la puso en quién? ¡Le di! Ah, bueno. ¡Oh! ¡No! oh! Parece que tenemos acá un estadio, ¿ah? ¿eh? Ya, pero, pero... ¿A quién no le parece? Sí, ¡No! a no, no, no, no! ¿Ah? ah No, no me esquives, ya. ¡No! ¿Sí? ¿Eso es? Vamos, vamos, corre, corre, corre. Corre, ah. no! ¡Ja! ¡Uhú! -huh. ¿A que no me pillas? ¡No! ¡Imposible! ¡Ah! Ja. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡No! ¡Ya! ¡Merely! ¡No! ¡No! ¿Qué es? ¡Oh! Pásesla Pasa, a, a esos Y andate mejor, te recomiendo que te corras Corre, yeah, corre, yeah, corre, sí, corre Me persigue, corre. me persigue No, no te persigue, no te persigue Pero te recomiendo que te vayas lejos Ya, yeah, me estoy yendo, me estoy yendo Ah, mira, ¿sabía que, ¿sabías que hay una cueva media rara acá, no? Más o sí, menos sí, el skin sí. en el mapa Sí, súbete, súbete arriba para poder volver a tirarnos a slime Ya, yeah, pero primero me voy a asegurar que revientes eh. ah, A ver vale. Por todos los suscriptores de este canal Y el de leg 2 lo voy yeah. a lograr Mejor dicho, la va a fallar a ver, a ver, dale. Uy, no, eso no, no, es. Eh. ¿Qué hey. está abajo? ¿Eh? Ahí sí, está. La tiene sí, y persigue a ese, ese oh, tipo. Se le pasó. Se le están pasando entre ellos. Se le pasó la tipa. Se le pasó la tipa. Se le pasó, a pasar. Se le pasó? pasó. Se le pasó. ¿Se la pasó? ¿Está escapando. El ¿Es que escapa, que escapa. Escapa. <risa> no, se la va a pasar. ¿eh? Sí, se, se la va a pasar pelear, nuevamente, caro, pero. No. Alguien a ver, definitivo. A ver, apuestas, ¿quién dicen que, que gana? Yo digo que gana. Yo confío en el tipito, ¿no? ¿eh? Ya, yo también. Vamos, vamos, se puede. Vamos, atrapala. Uy, ¿qué pasó? Se vamos. Uy, uy, uy. ¡Oh, uy, se está escapando! Se está escapando. Ah, no se va a a pasar. Está esperando a la tipa. Sí, está esperando. No, no. uy, uy! Eh, ¡Ganó el tipito! Cuidado, aléjate de este tipo, ¿no? ¿eh? No confío en él. Ah, ¡Uy, no, no, uy, corre. uy, uy! ¡Corre, corre! El link, el link. Ah, no no, no, no, no, no le doy. No, sí le doy. ¡Vamos! No, le doy. No, le doy. No, no, no, no, corre, corre, corre, corre, me persigue, me persigue. No, no está acá, pero igual corre, corre. Te recomiendo que te vayas. No, está acá, está acá. Ándate, ándate. Está me bien persigue. tu dirección. Tu dirección está bien. Corre, como estás yendo. Pero andate lejos. Ya. Ya, quédate más o menos donde estás. Porque, la, bueno, porque vamos, no... Bueno, no... ándate lejos, mejor te recomiendo. Uy, ya, Igual yo no voy a aparecer ahí. ¿Ah? Ya, ya me fui, me fui. Y explotan. Uy, ya, reventó Ay, no, cuidado, que vamos a pasar todos juntos, ¿eh? Soy sobreviviente ¿Lo tienes? No, no lo tengo Yo tampoco Ya No, yo me corrí, me corrí, me corrí lejos Ah, corre ¿Llega el slime? Sí, llega el slime Ya, ya me fui lejos Ya, perfecto, pero no te veo No, no, es que me fui bien lejos Bueno, al menos sobreviví Vamos, vamos, vamos ¡Uy! ¡Ay! Casi me la pasa. Uy, uy, uy. Ten cuidado. Uy, uy, uy, me la pasa. Ya reventé. Vamos. Eso es. Asicias. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy, uy. No, me, me la quiero pasar. No, corre, me corre, corre. Me, me la volví a pasar. No, no, no, no. no. Se, se tiró. Se tiró. No, ayuda, ayuda, ayuda, mejor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás. Es el tipito! Toma. uy, uy, uy, uy, uy. ¡No, ayuda! ¡Ayuda rápida, Lesslie! ¡Ayuda rápida! Está... ¡Ay, no! ¡Mejor me voy! ¡No, no, ah. ayuda! ayuda rápida lesslie ayuda rápida ay no mejor me voy no no dónde estás? ¡No, me la pasó! ¿Te la pasó? Sí, me la pasó. Amor, amor. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Bueno. Ya, eh, si quieres va a visionar a la partida. Sí, estoy bien, estoy bien. ¡No! ¡Yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo! Toma, toma, toma. No, no, no, sí. ¡Ah! ¡Toma! ¡No! El tipo que me la pasó se puede confiar, ¿eh? A ver, vamos, vamos, a ver, vamos Voy a intentar hacerle buena A ver, no creo, pero a ver, ya, vamos, vamos. vamos a intentar Oye, a no, es que Mira, yo sé, yo sé, yo le apreté, pero no se apretó ¿Por qué? Bueno, no sé, a ver, vamos, vamos entonces No, te va a apretar rápido ¿eh? Espérate un momento ¡No, ¿qué? no! ¡No, no, no! Es, ¡Es asqueroso! No, pues no me lo puedo creer ¡No, no! ¡Ah! ¡No puede ser posible! ¡No! Bueno... Eh, seguimos con la siguiente partida Y bueno, eh, acá ya estamos en la, en, la, en la siguiente partida Ok, vamos a, a seguirle acá ya sí, yo no, la no la tengo? No la tengo Pero acá hay una especie de cueva porque hay dos personas ah. A ver, voy a entrar a la cueva uh. Vamos ver, Nunca, nunca he entrado a esta cova. cueva A ver, yo también me voy a la cueva Acá hay dos personas Hola, en, hola En esta cueva Hola, pero parece la mina esa que hay en Minecraft. ¿A el ah, el Minecraft. Ajá. ¿Pero qué? ¿Qué hace? ¿Y si la tiene uno de ellas? Ah, no. no vale. Creo que acá hay que cambiar. Eh, sí, sí, sí. Acá yo campeo. Cambiar. Por acá, por acá, por acá. Por acá, porque si no, nos pueden hacer buena. Bueno, otro vez está entrando. Espero que no, tenga... no sea el del Tente. No, En algún momento alguien de, de ahí le va a tocar el Tente. Se, se hizo. Se hizo Ay, no, no, no. Definitivamente alguien debe tenerla. Sí. Bueno. Esa partida está más, más, más, más campeada que la anterior Bueno ya, ya me quedo campeando acá Ay no ¡Ay, ¡Uy, uy, Ay, uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Ah, no sé ¡No! <risa> no, ¡No! ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, no! ¿Viene? ¡Ay, no! No sé Que no venga, mejor me voy Yo también me... ¡No, sí! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Corre! Latente. Latente, latente. haces? casi! Haces? No. ¡No! No, no, no, no, no. ¡Ay, no! no no no! No, va por ti, va por ti. No, tí. me la pasó. No, no, no, no. Ya, detrás de cueva. ¿Pero qué haces? ¿Me el... pasé ah, no, no, ya, ya me salvé, me salvé, me salvé. Oh, a las justitas. A las justitas. ¿Quién la tomó el comienzo yo? ¿Sofía? ¿Qué? tiene? ¡Ay no! ¡Ay! ¡Ay! toma, ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! O sea, ¡Ay! ¡Ay! toma, ay, mejor ay. me voy <ríe> ¡No! No, mejor me voy, me voy, me voy, me voy ¡Corte, me voy. Corte. ¿Sí? No, yo, yo ya me salvé, ya estoy campeando ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! Yo me fui arriba ¡No! Y... ¡La tengo la tengo la, tengo, la tengo, la tengo! ¡La tengo, la tengo, la tengo, la tengo! a esos que están en el parkour No, no, no, voy a subir No, no, no, es que qué está complicada la cosa Ya, pues Mientras más complicada, mejor ya, sube Toma ¡Corre! Me, me, me fascin? No, no, no, pero están ahí, pero creo que mejor I no no No, no ¡Ah! <risa> ¡Vamos al parkour! ¡Vamos al parkour! Ahí, ahí le, le podemos evitar Ah, ya yeah. ¡No! ah Corre, corre, corre, corre, corre, corre Me fascin? Eh, no ¡No! Me, ¡Sí! ¡Me perseguían! ¡No! ¡No! ¡Perdí! ¡No! Una eternidad más tarde que ¡Uy! Que van más o menos hacia, hacia ustedes ¿eh? ¡No! ¡Sí! Va por, ¡Está yendo a la dirección de una tipita! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! sí. sí. Ya, ya, ah, ¡Ya le pasó la tipita! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Corre Blacky Shot! ¡Corre! Ahí dice Perú oh. Clan Shot to fame y si cambia acá? no sé si sí, no, ya lo no. ahora mi, mis instintos me dicen de que ahorita me va a tocar bastante mhm uh -huh. sí sí sí eso es lo que me dicen mis instintos ¡Blackshot! la ¿Sí? tiene black shoot la tiene black shoot ¡uy! ¡uy! ¡uy! ¡uy! ¡uy! Estoy intentando correr, ay, pero. ¡Uy! ¡Uy, no! ¡No se, lanzó, se tiró! No. ¡Ah, no! ¡Ay, ay, está no, yendo ya, por ahí! Ya la vio, ya la vio, ya la vio. ¿Pero qué? Ahora la campera debe morir. A ver, a ver. La ¡Uy! debe ¡Uy! ¡Uy! ¡No! La... no. La... ¡Bien! ¡Bien! Y la campera muere. ¡Murió la campera! ¡Oye, pero yo se le hice hermosa! ¿eh? ¡Sí, buenísima la hiciste, ¿ah? ¿eh? A Ahora. ver, ¿entre cuántos ya quedan? ¡Ah! ¡Tres, no! ¡Cuatro! ¡Cuatro! Ya, ya me anuncio, me lanzado Ya, está lejos, la Está lejos, está lejos No, me persigue No, no va por ti, no va por ti Pero mejor te, te, te digo que mejor te vayas Aléjate Ya, me la, me la, me la No, alejate. no, se está, se está acercando más o menos, ¿ah? ¿eh? Más o menos se está acercando no, sí, ¡Sí, se acerca se acerca se acerca, ándate, ándate! ándate. ¿Me persigue? No, no te persigue, están entre dos Pero igual, aléjate mejor, te recomiendo ¿Se acercan? No, no, ah, no, no, baja. no ¡Uy, ¡Cuatro! ¿Cuántos quedan? Cuatro ¡Pero no me te voy a quedar en la final! ¡No! Uy. ¡Aparecieron tres nomás! ¡Tres quedan! Uy. No, ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Este es hacker! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! uy. uy ¡Cuidado! ¡Es ¡Ay no! ¿Dónde está el otro? ¡Vete! ¡Ya! ¡Quédate! ¡Ten cuidado! ¡Uy! ¿Me persigue? ¡Sí te persigue! ¡Te persigue! Te persigue. ¡Ay no! No, no, esco, esco. ¡Guau, vamos! Así se hace, sí. La final, la final, la final. La final, la final. Te lo has pasado. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, no. corre, corre, corre, corre. No. Ásame rápido, rápido, correte. Ya. ¡Bien! Ya win. Ahora bueno, quiero subir, quiero subir. Perfecto, perfecto, perfecto para mí. ¿Me persigue? No, no, no. Quiere, quiere ir, a, quiere ir a subir, quiere ir a subir. Quiera, Sí, corre, corre, corre, corre, corre. Ok, oh. y el ganador ah, es... No. Es... El poderoso. ¡Ya! ganado Black de esta partida Jams 8000 espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse a este canal Active la campanita para no perderse ninguna de las notificaciones y hasta la próxima chao